Y un sueño, que siempre pregunto, ¿un sueño personal un sueño. que tengas? Un sueño, bueno, escribir una novela. Vale, conviértemelo en objetivo. <risa> en 10 años, quiero tener Ajá. mi novela publicada y estar recorriendo el mundo con ella. Mira, cuando escribí, cuando tenía la idea de escribir este libro, me ayudó mucho el visualizarme eh, en el escenario como yo había ido a tantas presentaciones de libros el visualizarme en el escenario yo presentando mi libro me ayudó muchísimo a conseguir ese objetivo, como dices, tú conviértelo en un objetivo muy buena, muy buena pregunta sí, sí, porque está bien desear algo pero hay que... y me ayudó mucho eso y, y yo, yo ahora tengo un, un Vision Board sí. en mi en, en mi casa en donde, donde trabajo por las tardes pues para concentrarme más y tengo ahí Isabel Allende <ríe> y tengo mujeres del alma mía y tengo bicicleta y tengo una o sea tengo todo y tengo el libro el, o sea, y mis visiones y tengo el mundo uh -huh. tengo también hay un mundo y tengo varias cosas que que a mí me Ahora mismo tiene que estar aparcado porque mi proyecto ahora mismo es este, eh, el, el Virginia Romera como copywriter storytelling, pero quiero en, en poco tiempo, o sea, en poco tiempo, pues en cinco años, si puede ser un poquito menos, compatibilizar bien claro. trabajo con, con, escritura. con escritura creativa y una novela. Eh, lo he intentado, y pero es un, no era el momento, creo que para cada cosa para, ca, para cada cosa yo también estoy de acuerdo sí. contigo en que tiene que llegar sí. el momento, y que todas estas cosas que hacemos, que creemos sí. que están eh, separadas, distanciadas, o que no tienen que ver con, con eso que tenemos en mente, sí. yo estoy seguro de que es una pieza necesaria. Sí, no por es una eso. pieza del que cuando llegues allí Exacto. y miras hacia atrás dirás,